saludos comunidad biocéntrica hoy quiero hoy quiero hablarte de un, de un tema que me parece muy muy importante que es la sexualidad la sexualidad desde la perspectiva biocéntrica quiero contarte esto porque a lo largo de mi de mi trayectoria profesional, por las, las circunstancias de la vida, me he especializado en, en, la, en la mujer, en el femenino. Tiene que ver con mi historia personal, claro, por supuesto. yo otro día te la contaré, porque hoy no. Hoy, no. hoy lo que quiero es contarte sobre la sexualidad desde la perspectiva biocéntrica y lo que te puede aportar un espacio biocéntrico para el reencuentro con el verdadero significado de la sexualidad para que le des tu pleno sentido porque una cosa es significar y la otra es darle sentido le damos sentido que es sentir. Significar es algo como más pragmático. ¿Mm? Tiene un significado, esto es así, esto es así Podemos entenderlo desde una perspectiva, desde otra perspectiva, desde la otra, desde la que sea. ¿Mm? Pero es algo que tiene que ver con significar. ¿Mm? La lluvia significa un fenómeno atmosférico. Y su sentido sería las gotas en mi piel, lo que yo siento con el rocío, de la lluvia, o la tormenta, o lo que sea. No sé si me explico. Espero que sí. Entonces, hablando de sexualidad, eh, lo que me he encontrado a lo largo de todos estos años, es que la sexualidad es, es la asignatura pendiente de la humanidad. Desde ella, sufrimos las consecuencias de, de un mal entendimiento, de una... Eh, de un aturdimiento en, el, en su significado, de una locura histórica, vivencial. Y hoy es el momento de hoy estamos es el momento histórico, es el momento de, de rescatar el verdadero significado de las cosas, ponerlas en su lugar y vivir a partir de ahí. Y dejar el pasado... Porque ya no sirve. Es el presente. Limpia lo que ha pasado. Porque ahora es el momento. Mi, como, como, o sea, como mi especialización con, con el femenino, con el femenino, pues, bueno, me, ha sido una, de una forma natural. Llegan mujeres, llegan muchas mujeres, muchas más mujeres que hombres, alguno también ha llegado, ¿eh? pero sobre todo mujeres. ¿Cuál es el problema principal de las mujeres en general? Es el desamor, la inapetencia sexual. La, la frustración en, en, en, la, en, la, en la pareja, en, en la sexualidad, incluso en el goce, en el placer, en el ser bien vistas, bien amadas, en el no sentirse usadas. Ver, esto tiene una, una historia, ¿eh? una historia que se remonta a, a varios milenios atrás. Y es que en algún momento de nuestra historia, las mujeres que, que somos eh, las que gestamos la vida, fisiológicamente incluso. ¿eh? Que eso no quiere decir que paramos o no, esto es otra historia, ¿eh? que queramos tener hijos o no, o podamos tener hijos o no, o queramos. Esto es otra historia, pero nuestra constitución fisiológica es la de sustentar la vida, cuidarla, ¿eh? cuidarla generarla, no por, por, por generación espontánea, claro que sí, ¿no? sí con, con el esperma, con el hombre, con la masculinidad. Pero eso no nos hace inferiores. De hecho, en épocas antiguas, las mujeres éramos fuente de inspiración. Éramos las representantes de la vida. Cuando se hacían rituales de, que tenían que ver con las cosechas, con los frutos de la tierra. Y era la mujer la que era la intermediaria. Porque es así. Y ya está, no pasa nada. Y el hombre tiene otras características maravillosas. La cuestión es que cada una y cada uno tenemos nuestras gracias. Y que están eh, diseñadas en una forma concreta que nos ayuda a potenciar una parte de nosotras y otra parte de nosotros porque nos planteamos ¿qué es ser mujer? ¿qué es ser hombre? ¿qué es la sexualidad? entonces yo te quiero contar algo que tiene que ver con el resignificar resignificar las palabras cuando las mujeres vienen y cuentan su estado de desamor para consigo misma, sus, su asexualidad por aburrimiento, por dolor, por tristeza, por abuso, por violación y por tantas cosas, estamos hablando de una confusión de el amar, Confundimos el amor por codicia. Déjame que te cuente esta, el significado de esta palabra y quizás te sorprenda. Cuando estamos hablando de codicia, codicia tiene que, eh, deriva del latín... Cupidire, cupidire, cupidire, espérate, espérate que lo diga bien, que después, cupiditia, perdón, cupiditia, y entonces por, por, por una cuestión con el tiempo, pues la P se absorbe, y queda cuditia, y a partir de ahí, t, declina con el tiempo, y de cuditia es cuditia. Codicia y codicia deriva el cupido, cupiditia, cupido y resulta que en algún momento de la historia, en algún momento de la historia nos dijeron que ese angelito redondito, muy mono él, casi desnudito gordito, con alitas, con un corazón muy rojo y una flecha y, y muy mono. ¿no? Todo esto, pues nos dijeron que eso era el amor. Y nos lo vestieron así, de, de bonito, y le adjudicaron un día para celebrarlo. Y, y yo qué bonito, y todo el mundo lo creyó. Y así nos, creí, nos lo creímos todas y, y todos, y integramos una mentira, en nuestras células de manera que el amor es codicia y cuando alguien nos ama con el cupido nos enamoramos de esa manera que se puede celebrar con un cupido es que nos están codiciando codiciando que significa desear algo en demasía. Cuando hay algún, un deseo en demasía, estamos mmm, obsesionándonos. Entonces empezamos a querer aquello a toda costa. Y querer aquello a toda costa porque nos excita, porque es una belleza, porque nos inspira, porque lo que sea, lo que sea. Entonces, cuando somos objeto de codicia, cuando ya lo tienes, ya lo has usado, te cansas y a partir de ese momento. Puedes seguir usándolo a tu antojo, pero desde otro lugar, porque ya no hay deseo. ¿Mm? Se cansó el deseo, codicioso. Y ahí las mujeres. Seguimos dolidas. porque Primero porque creímos que eso era amor, algunas, muchas entre ellas yo, <risa> eh, y, y porque nos confundieron de tal forma a los hombres y a las mujeres, creando un estado de, de ignorancia tal que crea todavía muchísimo sufrimiento, y no hablo de dolor, Hablo de sufrimiento, muchísimas atrocidades bárbaras, de barbarie, sin nombre. Y esto es un estigma que tenemos los hombres y las mujeres. ¿Cómo distinguir el amor de la codicia? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo distingues el deseo de poseer a alguien? hacerla tuya, hacer lo tuyo. ¿Cómo lo distingues? Del amor. Del amor que cuida. Del amor sereno. Del amor que ensalza, sí, ensalza. Pero de igual a igual. De rey a reina. De reina a reina. De rey a rey. De reina a rey. Hay un dolor en la humanidad. Muy grave. Que hemos de resignificarla. Y empezar a entender. Que enamoramiento. Es una mentira. Porque viene de ese cupido que quiere decir codicia cuando yo codicio a alguien no estoy amándolo estoy degradándolo como un objeto de mi posesión y esto es degradarnos como seres humanos entonces, ¿qué es lo que te aporta un espacio biocéntrico, una comunidad biocéntrica, la biodanza, la educación biocéntrica en este proceso de reconocer qué es amor y qué es codicia entre tantas cosas? Puedes hacer un trabajo individual con una terapeuta, con un psicólogo, con, con quien tú quieras. Y puedes hacerse bien. Pero no dejes de hacer algo grupal en una comunidad biocéntrica, en un lugar biocéntrico, en un espacio biocéntrico. Porque la recuperación real pasa por la vivencia y cuando estamos en grupo cuando estamos en grupo en una comunidad afectiva como es el espacio biocéntrico de la educación biocéntrica o de la biodanza o del espacio que tú generes pero que sea con el principio biocéntrico en el centro siempre pues es un lugar en el que con mis heridas con mis dolores con mi oscuridad y con mi luz encuentro la mirada de la otra y la mirada del otro que no busca nada, ni quiere encontrar nada ni quiere nada más de mí que el estar y entonces ese estar sin buscar nada empieza a generar en el cuerpo, en nuestra propia biología en nuestra piel, en nuestras células empieza a generar un estado de relax, de la alerta, de defenderme, y empiezo a volver a mí, a estado natural de inocencia, de paz, de confianza con la vida. Es a partir de la mirada de la otra, del gesto de la otra, del contacto cuando estamos en una ronda cogidas de las manos y yo puedo sentir el contacto y, y empiezo a disolver mis corazas porque esta mano amiga de mi derecha y esta mano amiga de mi izquierda aunque no conozca a esas personas me aportan tranquilidad porque estamos en un espacio cuidado donde nos cuidamos las unas a las otras. Donde la vida nos cuida a través de la música, de las consignas, de los gestos, del canto, del silencio, de la piel. Entonces, haz tus trabajos individuales con terapeutas, con quien tú quieras. ¿no? Pero no dejes de hacer un trabajo también y cuidado con trabajo porque es verdad siempre se me escapa esta palabra una labor porque trabajo viene de la época de la esclavitud y, y no queremos más esclavitud queremos la libertad que somos seres libres ¿no? entonces en tus espacios de encuentros amorosos vas a, vas a ir como recuperando tu, la confianza vas a ir dejando estar en la defensa o en la alerta constante de agredir antes de que te agriedan, agredan o de defenderte porque siempre te agreden entonces podrás encontrar el relax podrás encontrar ir encontrando progresivamente esa calma de la vida de encontrar que wow el amor existe y existe de verdad y no solo afuera sino que dentro de mí a pesar de las heridas que he tenido de los malos tratos, de las violaciones de los abusos de las mil cosas que me hayan pasado el amor sigue atento, porque el amor no muere no tiene principio ni fin. Es lo único que existe. Lo único que existe. Es la creación pura. Es el impulso. Que crea todo. Y que crea todo infinitamente. Así que, aunque no lo podamos entender, ese concepto de infinito es igual. Siempre está ahí. No muda. El amor no cambia. Lo que cambia es todo lo que es pasajero entonces dentro de ti dentro de mí dentro de cada una de nosotras existe ese espacio ese espacio donde yo puedo descubrir y redescubrir cada día a través de el goce eternamente renovado de mis acciones cuando son correctas que me producen un estado de plenitud, de gozo, que se renueva cada día y a cada instante en acciones cada, cada vez más alineadas con, con lo correcto, con lo que provoca y cuida y permite la evolución de la vida. Y eso está ahí en ti. Aunque te sientas muy desgraciada, aunque tu vida haya sido un tormento. Aunque no hayas conocido el amor de la pareja, del, del hombre de la mujer amada. Aunque no hayas conocido tampoco el amor quizás de tus papás, de lo que sea, puede ser. Puede ser. No pasa nada. El amor está. Procura espacios biocéntricos. Donde las personas nos miramos sin juicio. Donde dejamos de, de competir. Por ser más o mejor que nada y que nadie. Porque... Somos en el mundo. Y ese ser en el mundo es un proceso que se va gestando en la medida en la que estoy en contacto con otras almas, con otros seres que están en mi misma sensación, en mi misma sintonía, en mi misma búsqueda que me lleva al encuentro. Y... Vamos a resignificar juntas la sexualidad, el erotismo, el verdadero, el único que existe, porque lo demás es mentira. Procura espacios biocéntricos, hay espacios biocéntricos, procúralos. No existe la asexualidad. Existen estados... En los que... Ya no necesitamos la sexualidad... Para sentir gozo. Podemos sentirlo de... Otras formas. Tan orgásmicas incluso. Como... Como un buen... Como un buen acto sexual... Incluso hay prácticas que te llevan al, al éxtasis más allá del orgasmo. Así que resignifiquemos la sexualidad. Resignifiquémosla juntas y juntos. Porque esto no es solo es una cuestión de las mujeres que han sido el trofeo de los vencedores. Sean antes eran... Guerreros, ¿m? conquistadores de terrenos, de tierras, de mujeres, que somos tierra. Y ahora no son guerreros, ahora son bárbaros. Pero esto no es una cuestión de hombres o mujeres. Esto es una cuestión de seres humanos. Porque si las mujeres hemos... Hemos sufrido. El hombre sufre también. No se trata de comparar. ¿Quién sufre más? ¿Quién ha sufrido por más tiempo? ¿Quién. ¿Quién.? ¿Yo? ¿Tú? No, olvídate de eso. Olvídate de eso. La no significa sexualidad en ti en el otro en la vida no no no armemos ejércitos de mujeres en pro del feminismo que también está bien pero no vayamos un poquito más allá y, y vamos a la vida vamos a la vida que es todo en realidad nosotros, dentro de nosotras, existe esa parte dual, pero armonizada que tenemos que conseguir. De nuestra conciencia femenina y nuestra conciencia masculina. Y todos los seres humanos somos así. Tenemos cuerpos distintos, singulares. Hay algo mucho más importante que un encuentro sexual, que también está bien, por supuesto. Pero hay algo mucho más importante que es resignificar la sexualidad. Lo que significa el sentido que le damos. Es un sentido que promueve la vida o es un sentido que promueve la muerte el encierro, lo particular, lo mío, tuyo, el gulum. el señor de los anillos. Entonces, la sexualidad es una de las vivencias, de las líneas de vivencia de biodanza. Y en el entorno biodanza... También hay mal uso. Sí. También hay mal uso. Y abuso. También. Porque. Estar en violanza no quiere decir que seamos. Los mejores. Como ser cristiano. No quiere decir que. Oh, que seas lo mejor o musulmán o. Tibetano, o yo que sé, lo que quieras ¿no? No, no, no quiere decir nada las palabras, si no tienen, si no tienen están respaldadas por actos, no tiene que decir nada o sea los judíos son buenos y hay malos y las personas hay buenas y hay malas, y están en biodanza están en educación biocéntrica están en todos los lados así que no te hagas una bandera de nada solo del amor de verdad. Solo de la verdad. Ama la verdad. Y la verdad está en la vida. Porque la vida no engaña. La vida no engaña. Así que... Pregúntate... Si tus actos y tus pensamientos generan vida. Y qué vida generan. Y ejercítate... En, en el estar en este paradigma biocéntrico que es el de esta era porque el mundo en el que vivimos aprieta mucho y hay que tenerlo claro si no lo tienes claro estás vendido y estás vendida Así que despierta, despierta, toma coraje, coraje aquí en tu corazón, toma coraje y busca espacios de confort donde puedas ejercitarte como el ser que eres, como el ser divino que eres. Este es el mensaje que quería darte hoy, porque la sexualidad es, como he dicho antes, es la asignatura pendiente y hay que hay que resignificarla, hay que vivenciarla, hay que, hay que volver al verdadero goce, al verdadero respeto. Verdadero placer al que dura, no al que pasa como las nubes, como dicen Muy, bien, espero que te haya inspirado este vídeo en este tema tan delicado y tan importante que es saber diferenciar lo que tiene que ver con el cupido o la codicia, y con el amor. Gracias. El amor y servicio.